Y pues que pase, Ofelia Pastrana, vete pa' acá. ¡No mames! Contigo solo mid-five. Mid. Sí. Eh. Ya bien, por diez mid-five. ¡Agarra, agarra, silla, sí dos segundos! Entonces, ¡Ay, sí! Del otro aplauso, del otro aplauso. Acércate, acércate. Tráete, traes esa silla. Anda. Oigan, banda. El, el niño que está concursando con el payaso, ¿no? Sí. Todo le sale mal a propósito. Eh, es a propósito para confundirte, ponerte en aprietos. ¡Uh! Oigan, eh, gracias, gracias por esto. Gracias a ustedes por estar acá. Gracias a que ti. estoy grabando esto. Es que también la, la otra mitad de esto es Ofelia probando lo que sería hacer un show en vivo con un comediante que se va a hacer comedia. ¿Les gustó? Aplausos. ¡Uh! ¿Cuánto tiempo llevas en comedia? Pues justo les contaba, ¿no? Que Ofelia Pastrana y yo empezamos el mismo día Haciendo estando, hace como casi cuatro años Ay, ya Este, nomás que ya no aprendió a rematar los chistes, pero... nadie de nada, en perra Este, no, pues sí, hace cuatro años Pues justo en nuestro primer día fue ese, ese día que conocimos a Sofía, niño de Rivera Y ya grabaste, qué bonito oh, sí. Para Netflix Sí, ya grabé para Netflix En realidad fue una oportunidad Fue como un, como una, como una ola de... Como estas de nieve, ¿no? Como que una cosa llevó a la otra. Ajá. Hola, bola de nieve. Este... Sí. Bueno, en Canadá. Ahí sí, ya. <risa> Exacto. Sí, claro, un día abrí Netflix y luego dije, lo próximo es ir a Netflix. Claro, hace todo el sentido. Todo no, el sentido. como que Sofía, me, Sofía, después del curso, eh, justo me estuvo jalando para muchos. Bueno, es el día del curso justo. Sí. A mí no me a nada, ¿eh? No. <risa> el, día del, el día, así, el, el último día del curso... Hay una presentación en vivo, ¿no? Para que pues, se gradúen los, lo que aprendieron, y o sea, prueben lo que aprendieron, etcétera. Y ella invitó a, eh, a unos productores de TV Azteca. Y este, y esos güeyes creyeron que Sofía estaba trayendo como a un comediante gringo o algo importante. Y fue como de no. Se pues, confundieron, eh. por supuesto. <risas> pues dijeron como el que estabas buscando porque estaban buscando como un co host para un late night show. Y dijeron, pues es ese güey el que estás buscando. Y es como, ah, pues sí, me gustó. Y pues ya me llevaron, estuve con, en un programa en TV Azteca dos años. ¿Cómo se llama el programa? Late Night, Late Night Express, que era como para millennials. Era, llevaban como influencers y yo tenía ahí una sección de cinco minutos haciendo comedia. Recuerdo ese día que no me invitaste a <risa> este, Por eso este, yo lo invito a mis shows. Porque hashtag TV Azteca, ¿no? Entonces es como de, no, mira aquí. <risa> <risa> Tienes que ser morena para salir en TV Azteca. Claro. <risa> Tienes toda la razón. Bueno, el caso es que después a estos productores les dieron, les dieron el, pues como la autoridad de eh, hacer los especiales de Netflix. Ya. Entonces, ellos vinieron a ver un show aquí que yo tenía con Coco Celis, eh, justo en este espacio, les gustó mucho y pues ya. Ahí quedó. ¿Sí? ¿Estás haciendo videos para YouTube? Acabo de empezar a hacer videos para YouTube, eh, copiando el Peiteo. Ah, sí. No. <risa> No. Te fallé como Pepe o como Teo, eh, <risa> horrible. O sea, no, no, aquí no. ¿Quién es tu sí, Pepe? No. ¿Quién? Este, ¿Cómo? ¿Quién es tu otro? No, no tengo, no tengo. Eres tú, o tú, o sea, te grabas de la izquierda, luego de la derecha, y dices hola a todas, como. Sí, es. claro, sí. No, en realidad, eh, pues fue una cuestión, o sea, un poco porque yo sí quería tener esta disciplina de eh, escribir, investigar y como, pues porque es difícil, de repente, como comediante. Gente que vio el especial de Netflix, ¿no? Gerudito vio el especial de, que grabé para Netflix. Y eso es un poco lo que vieron hoy. Menos lo de la niña de los muñones. Y menos lo de.. Y Sin Ofelia. Y sin Ofelia. Y menos el programa hoy. Y claro. eso fue un poco porque este, esto, estos chistes son los más nuevos. Y está cabrón que en un año es lo único que es grito nuevo. ¿Vale? Entonces, de, de, decirte? déjame decirte que hoy conté chistes que conté ese día en la clase con Sofía. Mm, uh -huh. Ani lo sabe, por eso se ríe sola. <risa> Ella lo sabe. Este, sí. Pero es que así es cuando haces ese tipo de comedia. ¿También estás en tele? Estoy en Telejit. ¿Qué haces en Telejit? <risa> <risa> <risa> ya, no me falta, no sé, güey. Este, cuidar coches afuera de mi casa. <risa> Este, Pues nada, resulta que Manuna, conocen a Manuna, ¿no? O, bueno, pues Manuna me dijo como de, ay, acompáñenme a una audición y la chingada. Usted uh -huh. pues la audición y es la típica audición donde pues, tú te quedas con el papeleto, amiga. Y, y Manuna no. ¿Te habla Manuna todavía? Pues nos dejamos de hablar, hace sí, un poquito. Okay. Por entrar no, a telehit te Seguimos hablando, o sea, como que le hablé ella el otro día y le dije como de, güey, me ofrecieron eso. Anda. <risa> amiga, tenemos que hablar. <risa> Y me dijo como de, bueno, al contrario, me fue como muy muy muy buen pedo y me dijo como de, pues adelante. O sea, si es una persona LGBT que está teniendo un espacio en televisión, pues por mí adelante. O sea, entre más seamos la gente que tenemos espacio, o sea, que seamos más visibles, pues está muy chido. Qué cool. Llamas? Se portó muy bien. Sí, la, la. Pues van a... Eh, sí. Oigan, eh, mañana es la marcha. Van todos, ¿no? Otra vez. ¿Tú no vas? No, volviste al closet. Volviste, a... no, salieron todos menos Ajá. A ver, espere y repito eso. Tra... Ah. Trabaja, okay. Mañana trabajas en la radio. No, Ajá. Oh. Claro, con todos estos profesores heterosexuales. Sí, súper ¿no? Eh, claro. Ajá. Sí, sí. Yo tenía que grabar. Si ves como ves como comediante, te subes al escenario y siempre preguntas cómo están. Y Ajá. solo hay una respuesta a eso. Bien. Sí, está cabrón que Bueno, yo tengo un amigo que contestaba normal, que me putaba, era como no, no. <risa> ¿De dónde sacas esas cosas? Sí, porque no te pueden responder si sí, es que hoy tuve problemas en casa. Claro, no, eh. no, no, hay cómo, te tienen que responder bien. Eh, lo digo porque mañana justo van a ver van a haber tres marchas, para a ser un desmadre, va a ser muy bonito. Espero, <risa> espero que lo pasen bien. Alguien le va a gritar a alguien, eh, ah, Plutón. Bien. Putin, ahora Putin que... sí, ajá, sí, eh, heterosexual, sí, todo, todo eso va a pasar mañana, entonces eh, sería bonito volvernos a ver allá, lo único que quería decir con eso, esta grabación eh, va a quedar como mi primer experimento de hacer esto que quería hacer toda mi vida, que es un show en vivo, Sí. Y de entrevistar gente y de platicar y que nos cuentes tu vida y estas cosas. Y yo sé que este show se presentó como el de los dos, porque eh, así se hizo. Fuimos dos, <risa> exacto. Eh, en últimas es algo que yo quiero hacer mucho. Entonces, a precio de ustedes, sin querer, pero obligados, los volví mi equipo de prueba. Entonces, denme sus ideas y los invito a que hagamos algo más bien. Saliendo, yo siempre hago un meet and greet quedémonos acá, echémonos unas chelas platiquemos, démonos abrazos, cariño acá sí. este díganle a Raúl todo lo que quieran, levántenlo con, <risa> con cuidado este y también quería preguntar si alguien de ustedes tiene como algo que preguntar ¿no? si quieren saber algo de nosotros si sí, sí. Sí. quieren aprovechar y preguntarle cosas a Raúl un este momento porque yo no voy a hablar de nacional. es, no, es, es que verdad es contrato que no, no es cierto <risa> <risa> mira, como Fernando no, Colón es ahí. Que... Yo va a así. Sí, ¿sabes qué? Claro. Son famosos por eso en Telejite, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Sí. la, ¿cómo se llamaba este? Margarita Francisca Álavo, que sí, como que Telejite es el canal abierto de Tele. Es pero Uf. El próximo es el programa de un día. Está bien. Qué bueno. Te tuve que traer hasta acá para que me invitaras. Una pequeña invitación. A ver si las cámaras captan lo mismo. ¿no? Ajá. Seguro si seguro sí es por eso, güey. Así de una selfie y tú aquí, ¿no? No, no entramos, güey. Sí, pero nadie tiene alguna pregunta que quiera. Sí, aprovechen, sí, adelante. ¿Cómo decides entrar al restaurante? ¿Cómo decido? Pues en realidad fue súper casualidad. Este, bueno, si quieres, sobre tú contestas, pero lo que. No, entro en. Tru... Este, yo soy súper fan de Bye y era muy fan de Sofía de Rivera y era. No, no era el, pero, era, pero era fan de ese niño, niño, era en Entonces de repente vi que en Facebook ella estaba dando un curso de stand-up y de esas veces que tú dices, como de güey, yo voy a tomar un curso de sushi, de... para de... hacer algo de mi puta vida, para conocer a alguien. Sí. No, como que era, pues sí, voy a hacer algo, otra cosa. Tu chico fue a ese curso. Sí, exacto. Y este... y pues ya como que me metí al curso, y chingón, o sea, como que de ahí uno se igual a la otra y ahora solo me dedico a hacer stand-up ya, pero no sé mi trabajo Ay, ¿Haces stand-up Pentelejita? algo stand stand-up No nomás eh, presento videos... ¿eh? Bueno, Pentelejita pues, es como comedia también, ¿no? Pues no me dio por chistoso, porque era como, güey, no, cabrón o sea, es como pero, como... pero por chistoso de reírse de ti o por chistoso de ti no. yo siento que más bien yo me río de la gente, ¿eh? ¿Y la traes, eh? Pero, este, sí, soy un poco bully, pero... este, Pero no, creo que me metía mucho chistoso porque como que... Cuando, cuando vi todo el cat, somos diez conductores nuevos, eh, todos son como güeros altos. No, <risa> yo no entro, yo no entro, te digas de allá, sí, pero bueno, sí. Más, medianos desde acá arriba. Ajá, ¿eh? O sea, las mujeres y los hombres todos son así, güeros altos, y yo... Entonces era como de pillas, y yo soy aquí la parte cómica. Ya, y, ya, y ahí pero, quedaste. Ay, qué cool. <risa> ¿Quién más tiene preguntas? Venga. Adelante, diviértanse con el chaval. ¿Nadie más? ¿Alguien dijo off? Venga, Eric. Este, ¿Cómo le haces para mantener este todo, todo el tiempo esa sonrisa, esa buena actitud? A pesar de que hay días en los que tú vas a estar enojado. ¿Ah, yo o Ophelia? No. ¿Tú? ¿Tú? Okay. Estamos entrevistando a ti. ¿Tú no te diste cuenta? ¿Cómo no para <risa> mí? no soy tan... o sea, la gente que me conoce de verdad bueno, Ani, Ani pues la palina tal vez este... sí, como que la gente que me conoce, yo soy bastante grumpy, o sea, como que soy pues más enojón que buena onda pero en vivo doy otra carta, ¿no es ¿sí? cierto? ¡No! O sea, como que es muy fácil hacerme enojar, pero es muy fácil hacerme contentar o sea, y soy como muy quisquilloso como que me gusta que las cosas sean como muy eh, soy muy cuadrado también entonces, como que es igual y lo pueden tomar muchas personas, como de, ah, venga. Pero eh, sí me he tratado de relajar un chingo, porque ser pues, inteligencia no puede ser eh, tan culero todo el tiempo. Entonces, sí me tengo que relajar. Y así lo he hecho, así es por eso. Gracias. Hola. Vi otra mano por allá. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Hola. Silva Hola. Hola. ¿Qué está pasando con mi tatuaje? Sí, o sea, ¿por qué en ese orden? Ok, ahí te va. En Colombia la gente es muy alegre, en general. Las, las, niñas, de, las niñas de Pereira más. En Colombia la gente es muy... Eh, Feliz para mostrar su nacionalismo. ¿no? Cuando pasan las cosas, estas cosas horribles, ¿no? los narcos no sé se habla en Colombia, la gente siempre responde con un pero es que Colombia es bonito y hay que defenderlo. ¿no? Y en una época era muy normal, en la época así, el momento más alto del narco, traer una bandita de la bandera colombiana. Entonces, sobre todo si vivías en el exterior, era como este identificador de persona, No es de, a huevo, tú también eres colombiano. ¿no? Eh, ya no la uso y un día dije, me la tatú Luego no lo hice, pero eh, me comencé a tatuar las banderas de las cosas que me dan orgullo, porque pensaba, no me puedo tatuar la bandera colombiana, porque también soy muy felizmente mexicana. Entonces esa es la bandera trans, bueno, originalmente iban a ser solo los colores, esa la tengo que rehacer, pero esa es la bandera trans, esto es la bandera LGBT, que no sé si la has visto, puede esté por ahí, esto es la bandera colombiana y la bandera mexicana. Eh, originalmente hice la bandera mexicana, muy novata, ya, ya tenía pasaporte en ese entonces, que eso es otra historia muy divertida, porque para nacionalizarte te hacen preguntas como el agave es no mames. una planta que te deja... Sí, que tienes que cantar el himno nacional y todo, ¿no? No, te tienes que saber cosas muy idiotas de México, ¿sabes? Como cuántas escaleras hay en Tlaxcala, ¿no? Entonces, ah. Eléctricas, una. ¿No? Así. Ah, ¿Qué es Tlaxcala? <risa> Exacto. Las exacto, y entonces justo la hice sin, sin nada en el centro de ti. Todo el mundo, qué bonita tu bandera que no es mexicana, pero por eso está ahí. Este y las traigo aquí justo porque yo no quisiera que absolutamente nadie que me conociera eh, andara por la vida sin saber que yo soy por lo menos LGBT y trans. Es, es, sí, es, no puedo con el closet. Y entonces mi mamá en la mañana. <risas> Perdón. ¿Nunca has tenido problemas con alguien por tu humor negro? Eh, pocas veces, la verdad es que como que me permiten mucha mamada. Oh. <risa> eh, pocas veces, solo una vez, en show solo una vez, y en redes sociales como tres veces. Bueno, pero sí pocas veces. O sea, pareciera que, ¿no? Pero yo, o sea, como que mi bandera es muy.. Eh, yo estaría discriminando a la gente de la cual no, o sea, si dijera yo, como Day, no voy a hablar como de los indígenas, ¿no? Digo, como Day, no, ¿por qué? Pero, o sea, si somos iguales, pues baja, ¿no? O sea, ¿no? este Como que es mi bandera, como hablar de las cosas que a, eh, a cualquiera... Porque además, risa es muy involuntario. O sea, tú no puedes controlar la vista, entonces, si a él le da vista los pues, moñones. <risa> y esa vez... Así, así te pone con los moñones. Justo esa vez, ¿no? Que ni era de grave, ¿no? Entonces pues, es que digo que en los conciertos, que en los conciertos, o sea, ahí va, ahí va. Que digo que en los conciertos yo no veía nada porque pues ponen a este, gente discapacitada no, los pinches guillolas. Entonces una señora me gritó así como: Qué bueno que tú sí ves, qué bueno que tú sí tienes brazos. Y no sé, qué. me dijo: señora, es un chiste. chiste? Pues, Anda. Es una amiga dice que no existe. Es... Y ya, o sea, como que el chiste es un poco también aprenderse a reír como de uno mismo. Y un poco si ves en rutina, va un poco de eso. O sea, primero me burló un chingo de mí, porque también obviamente me han burleado, sí, me han chingado, he sido como parte de este, burlas sin pedos. Este, porque digo, wey, o sea, mejor me río de eso a quemarme super en serio y como, ah, qué pedo! Qué ¿No? Y este, y ya, como que siento que eso me da un poco de licencia como el de pan. Pues ahora sí ya se río de un chingo. Así muy bonito, sí. Bueno, tengo que admitir que de lo que te conocía nunca te había visto cómo te viene este escenario. Eh, muy bien. Está muy bonito. Sí, y, y me quedé con el, eh, el acariciado de León. No porque porque lo acariciarías, ¿sabes? No, pero tú el León es más grande. Claro. Sí, claro, sí, inmenso. ¿Quién más? Aprovechen, unos minutitos más de esto. ¿Cómo te llamas? bien. Hola. Oye, te he visto en conferencias para heterosexuales, te he visto estando en YouTube. ¿Cómo segmentas tu contenido para ciertas audiencias? <risa> Puedes ver que acá no lo he hecho, ¿eh? <risa> ok, la pregunta justo es eso. ¿Cómo, cómo organizo mi contenido y demás? Eh, bueno, primero que todo, la neta, neta, este show... Bueno, no es te per se porque tú estás aquí con la. Pero el show que yo hago aquí en el, en el Tonala. Eh, uno es una excusa para poderle explicar a mi familia que hago algo porque ellos también tienen la misma duda. ¿no? ¿De ¿Qué, ¿Qué vives? hace? Wey, a, a, fue ayer, ayer, ayer exacto. Ayer, ayer nos estuvimos en un roast que es este espacio donde vas a comprar. A comportarte como si siguieras en la prepa, pero ya adultos estás eh, hacen chistes pesados de ti, ¿no? Y, y de otras personas y, y alguien me dice, Ofelia, ¿de qué vive? Yo, ni yo sé Entonces el show se supone que existe para explicar eso Entonces dejando eso de lado eh, Yo siempre parto para cada una de, de mis presentaciones, shows, conferencias, etc De la base que yo estoy bien pendeja Y no sé cómo pasan las cosas y tengo que investigar Entonces eh, documento mi investigación y por eso, de ahí salió la explicatriz, porque yo me explico a mí misma, ah, huevo, güey, por eso es que en Tlaxcala son así, güey, ya entiendo, ¿no? Y eso luego vengo y lo presento. Por lo general, la gran mayoría de veces me topo con gente que ya me conoce por redes. También por eso arranco preguntando, ¿quién me conoce? no Digo, sé que suena súper rockstar de... No sabes. Pero arranco con eso porque ya que me conocen han visto muchas cosas de Ofelia. Eh, evidentemente, cada que yo me presento un espacio que no es, o sea, que, que se siente totalmente una, es un caos, güey. Esta vieja, ¿qué pedo, güey? Es vieja, ¿no? ¿Qué pedo con ese vato, güey? Es vida Alegre, ¿qué le pasa? Es, es, es, es un... se le pasado de hormonas al vida poco, Alegre. ¿no? exacto, sí. Y me confunden mucho, entonces nadie sabe bien qué hacer conmigo y, y lo siento y lo noto. Entonces, la segmentación viene de, de yo saber dónde estoy convocando. O sea, a la misma hora de poner esto en mis redes. De hecho, esto alguien llegó aquí por ver el anuncio en Facebook. Una persona, ok, vas muy bien para ya no meterle dinero al personaje. Ya no, no le Facebook, vuelvo ya. a meter dinero en la vida. Me en la vida. Anda, pero eso. ¿Qué más? Las últimas dos preguntitas. Sí, echémonos ¿sí? dos más y ahorita vamos a ver. Pero yo te aquí, celebridad del Internet. ¡Ay, guau! Wow. ¿Qué pasó? Este, hace rato, cuando estabas hablando de este proyecto que estás creando, ¿Sí? estabas hablando y te colocaste emocional al respecto. Creo que todos todo lo estamos un poquito. ¿Puedes okay. hablar bien de lo que quieras celebrar con todo esto? Ok, um, ¿qué pasa? Toda mi vida, me llevo 10 años de estar en YouTube. Eh, es más, tan temprano le entré a YouTube que la gente de Google en ese entonces me hizo una invitación a su oficina y me decía, porque tenía un show de tecnología que no estaba en YouTube, y me decían, oye, te vamos a autorizar un canal Partner, que en ese entonces a duras penas existía, hace 10 años, eh, y te vamos a dejar subir contenido sin que cumplas con los requisitos. Y yo, pues bueno, ahí subíamos una cosa de un show que algunos pueden conocer que se llama Nerdcore. Um, un bonito show de tecnología que todavía medio existe, casi. Y el cuento es que a los seis meses de eso, se acaba NERCOR. Y en ese entonces, te lo juro que nosotros pensamos, esto YouTube no va a ningún lugar. O, hoy en día, todavía le sufro con la producción de YouTube. Y la neta, neta, fui manager de muchos YouTubers, y estuve en estrategias digitales. Entonces, tengo este pedo de ver que todos mis amigos... ¿No? y yo comencé como que a medio de hacer mis contenidos de otras cosas. Me dio por hacer un show en vivo y funcionó. Se llama Roja. Y es una cosa bien pinche rara porque ni yo sé de qué, ta, de qué va. No es de vamos a hablar de Ofelia otra vez o okay. Tengo mucho de qué hablar. Y un día me dicen en Roja, güey, yo quisiera ver este show en vivo, en vivo. O sea, te quiero ver. Uf, no es como de ya, no me los imagino abrazando su monitor o algo, no? Entonces comencé a hacer esto aquí en el Tonala. Ahora, yo venía de hacer stand-up un poquito, y Ani lo sabe, es que Ani me acompaña mucho en este camino, eh, y, y como que la neta neta, nunca he tenido show show, llevo dos años de hacer teatro impro para otras cosas, este, que es bien cool, eh, con Jeru, de hecho, también entrenamos eso, pero este show, o sea, esto que yo hago acá, como que siempre he pensado, primero que todo el la tiene buena internet, entonces un día dije, güey, ¿y si transmito? y ya ya comencé güey voy a huevo y entonces ponemos acá un escenario pf, que bajen rapel no y... hice siete shows aquí en el tonalá todos estuvieron sold out un abrazo ya, ya te deja emocionarte con los muñones es... Es <risa> todos si tiene muñones pero se le cae el celular claro exacto <risa> claro bueno, hice, hice ese show tantas veces, todos estuvieron soldados y se movieron bien, pero en últimas, yo no sé si quiero ser estando per se como El Caballero. Entonces, la neta, en algún momento se me cruzó un... Yo quiero hacer un show, colaboración, porque a mí me... Ca... Perdón, estando peros perdón, perdón, me choca un poquito la dinámica que hay de... Yo llevo un güey a que me abra, pero él es inferior, ¿eh? claro. Claramente una persona hace menos, menos show que la otra y por eso yo me postulé para abrir, okay. <risa> para, para subir primero. Pero lo que yo quiero hacer es esto, tener espacio con ustedes, vernos, platicar, que se grabe, eventualmente que se haga formalmente, esto quizás recibirá un diseño de set, formalidad, música, plecas, entrada, vernos acá atrás, un chat, no, cosas así, le quiero jugar a eso. Pero me parece espectacular, perdón, la neta, no me odien, y si es un tema de dinero, también puedo saber, pero hice la trampa de hacer un show de stand-up, pero yo quería hacer un show-show en mi cabeza esto es una grabación formal para mi canal eh, y, y es espectacular poderte conocer entonces esto lo quisiera hacer más y ver a otras personas quizás o si tú quieres estar también no sé sea, hay que planear y organizar sacándome de la cosa así ver otras personas sí, sí sí exacto sí bueno es que de, por encima se ven no, no, o sea no, no sigues adentro pero atrás hay alguien. Sí, está padre. Sí, yo también lo entendí como un poco late night show, sabes como donde se platica, entre, entrevista al, al invitado, pero también hace su show, pero platiques con la gente, está chido. Es una versión muy en beta, entonces acepto cualquier comentario de, güey, ¿les gusta o no les gusta? ¿Funciona o no funciona? Perdón, pero te la mamaste, Ophelia, hiciste 20 minutos de decir estupideces o no, eso todo lo quiero escuchar y lo agradezco mucho. Pero yo también, la neta, neta, estoy aquí por los abrazos a la salida. Y eso, eso. es lo que más me importa de venir al Tonala y a verlos ustedes. Ya. Gracias. Sí, gracias ¿Cómo te llamas? Omar. Hola, Omar. De las personas con las que has colaborado, eh, llámense, entrevistas... X con tipo de colaboración, ¿qué es lo que sientes que más te han aportado a nivel profesional? Que ah, yo quería preguntar, ¿a ¿quién es el más mamón? Así. <risa> Exacto. El, el más mamón es Raúl. No, es, por ejemplo, veo la dinámica que tuviste con Muñe a comparación de lo que haces con Kiki y, y sé que son cosas totalmente diferentes, pero tú en, o sea, en general de todas esas experiencias, ¿Qué es lo que has dicho? Ah, ok, Esto le aprendí Fulano, no, no, oh, Tengo muchos maestros en mi vida y además tengo el pedo que soy bien pinche agradecida, entonces siempre que acabo el show les escribo, oye, gracias, y ellos ya están así de, güey, ya pasaron tres años, de no mames, <risa> <risa> no, ya deja de tuitear, pendeja. Eh, pero eh, de la gente con la que he colaborado y hecho cosas, eh, la primera persona que puso en Telemónica Fonseca, ella es una modelo espectacular que vive en Miami y me llevó a Miami a hacer cosas, eh, mi maestro de impropio la juguera que pero conoce y domina este escenario, hace cosas muy bonitas acá. Kiki me eh, puso en el stand-up. Claro, sí Exacto. Es muy divertido. Sí. Él, él sí sabe improvisar, ve, no, <risa> no lo inventa como yo. Eh, y bueno, eh, como que también he pasado por muchas como influencias de personas raras. En las entrevistas, en lo general, lo único, esto para mí es mi kriptonita que no puedo hacer bien, es hablar de farándula. Ni de entretenimiento, ni de... hasta de música a veces. Y el pedo es que estoy en la comunidad LGBT. Entonces me llevan a todos los shows, por eso tampoco pisa mucho telejita, me llevan a todos los shows eh, a hablar del tema, ¿no? Yo así de, bueno, sí, no sé, güey... Eh. Mis banje, banje. Mis banje. Me ¿no? Y ya me quedo aquí guardadita y listo. Ajá, un poco. Adela Micha toma, toma en el show, güey. Y yo no yo no tomo. Entonces, ¿vieron este momento de prepa? De Adela así de, no vas a tomar, ¿no? yo así, de, <risa> Ya tengo 36, Adela. <risa> <risa> ¿No? Y así, ya pánicos, es la tía total. borracha que invita a sus amigos a chupar. ¿no? O sea, hace ya, su show eh. Solo para chupar, sí. güey. Solo para chupar. Güey, la última vez que fui, esa mujer estaba leyendo las noticias con él y yo. Ay, las noticias que ahí tenemos y yo. No mames, güey, ya quiero ser tú, güey. Cagada. No, pero ahorita no, por ahora no. Entonces, este, la gente bonita que me enseñaba mucho siempre han sido los que yo me la paso tuitiendo que son mis maestros y agradeciendo, ¿no? Pero no, me era. gusta eso que seas una, o sea, que justo seas eh, una parte muy diferente Porque creo que toda la comunidad LGBT sí es diferente O sea, tal vez nos pueden encasillar todos como pues como la playlist que se llama ¿Cómo? J. Pasiva trona con Lugar, o no sé cómo se llama, ¿no? Ah, sí, esa Hay <risa> <sí. risa> una playlist en Spotify que se llama Pasiva en Trona con Lugar O sea, y no todos somos así O sea, hay, una, hay personas que cabemos más como en ciertos, ¿no? Eh, ¿Quién la cura? Pero, no, a lo que voy yo es como, eh, pues todos somos bien diferentes. Así como la gente heterosexual hay de todo. Pues en la gente gay también hay de todo, ¿no? A todos les gustan eh, los espectáculos. A ¿no? huevo, sí, a huevo, total. Punto. Sí. Pues qué cool, qué bonito esto. Creo que. Pues muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, la neta, la neta. Espero la hayan pasado muy bien. Les vuelvo a repetir, acá afuera, abrazos, fotos, lo que quieran. Quédense en el cine tonalada, los va a querer mucho, los va a querer también nosotros porque somos los únicos comediantes que decimos, güey, chupe! Quédense aquí afuera. Sí, exacto. Pero sí. bueno, es Muchísimo para verlos gracias. a ustedes. Chao, gracias.